Señores, el pasado sábado, eh, como todos tienen ya en las redes, se han enterado por las redes, la muerte a destiempo, eh, trágicamente, de esta joven Chantal Jiménez. Jiménez, que formaba parte del equipo de Carlos Durán en lo que es eh, YouTube y, y lo Instagram y, y Facebook y todo eso, las redes sociales, por mano de su pareja. Y después, eh, desgraciadamente, él se, se quita la vida también. Digo desgraciadamente porque él tenía que vivir para que pagara por este horrible hecho. ¿Qué pasa? Eh, este tema se ha hecho viral porque la joven prometedora, eh, o sea, una joven que se veía el éxito por delante, ya estaba en, encalonada, uh -huh. Han salido figuras como Tolentino, comentando. Eh, el mismo Santiago Matías El mismo Santiago salió, Matías sí. con un dolor, tú entiendes, porque es algo inexplicable. Porque usted tiene que quitarle la vida a una persona si no quiere estar con usted. ¿Qué pasa? Que Cristian Casablanca, uno de los hombres más inteligentes para mí de este país, tipo que analiza antes de hablar. Si usted analizó para mí antes de usted hablar... Usted es un hombre inteligente. Hay una disputa, una discusión en las redes sociales entre Cristian Casablanca y la ex comediante Chedi García. Digo ex comediante porque ella hace cualquier cosa menos comedia ahora mismo. Tiene entonces el numerólogo y la ex humorista se han pegado feo en lo que es la discusión en los POPs de Instagram. Yo voy de la parte... Yo voy a favor de Cristian Casablanca. ¿Por qué? Porque personas que apoyan lo material en una relación, el estado económico de alguien, que lo hablamos en la otra semana aquí, con el caso de Tania Baez, que por cierto, Chedi García apoyó a Tania Valle y ahora pone otro huevo discutiéndole a crítica Casablanca. ¿Por qué pone otro huevo? Porque usted no puede apoyar que una persona esté con otra por lo material. Eso no es debido. Le vamos a entregarle la vida a alguien sin conocerlo porque tiene dinero. Lo primero mujer a ti mujer a ti joven lo primero antes de casarse que usted tiene que hacer es prepararse prepararse en qué sentido económicamente mentalmente y físicamente si usted quiere un novio a nivel usted tiene que elegirlo antes de no que usted le va a aceptar un carro a fulano de tal, pero yo no lo quiero a fulano de tal. Entonces le coge el carro, después no quiere estar con él, es un ejemplo. La joven Chantal, no sé si usted la buscó, Villalona, de, eh, le mandó una carta, una carta que está en las redes. No, no, fue, no fue el matador que le, le mandó la carta, esa es la información que yo tenía. No, no fue ella que le mandó la carta a él, me parece. Vaya a buscarla en ahí. las redes. Uh -huh. Usted, jovencita, que va subiendo, yo sé que hay un entorno, hay una movie, como dice, en la sociedad, de que si él no, si Angie no tiene nada, a Engel no le vamos a hacer caso. Pero usted no conoce las intenciones de Engel, Usted no sabe cómo ella trata a una mujer. Usted se prepara, analiza, y si usted se quiere casar con una persona, la primero, usted la conoce, sus mañas, cómo reacciona a un pique, popularmente hablando a un enojo, ¿cómo reacciona a ella? Déjame probarlo, a ver, no, déjame no cogerle el teléfono, a ver de qué manera es su reacción. No me voy a meter con el pinto, para que el pinto, yo no lo conozco al pinto, no le sé la malla, no sé cómo él duerme, no sé qué come, no sé nada. Entonces, yo como mujer, Debo analizar bien, porque miren dónde ve esta situación. Y no es la primera, Chantal Jiménez, que yo la tenga en su gloria. No es la primera. Son la mayoría de mujeres que son así. Entonces usted no quiere al men. Miren, men, eh, más podemos ser amigos. Pero no se entregue, no lo enamoren porque el men le está comprando a al hermano suyo, porque el men... Eh, le compró la lavadora a la mamá suya. No por eso, si usted no lo quiere, insiste, no, no esté con el men. Porque cuando el men suba allá arriba y lo dejen caer de golpe, usted no conoce ese lado negativo, negativo del men. También el 50% lo tiene la mujer, la culpa. Venga, hace calor. Vamos ahora a la justicia de nuestro país. Inmediatamente este hombre le ponen una querella por maltrato físico, primeramente físico, que le dio par de trompa a Chantal Jiménez. Le ponen una orden de alejamiento que no sirve para nada. Le ponen una orden de alejamiento. No pasa nada, vuelve y se casan. Porque el dominicano cree que dándose golpes, es que se quieren, usted está equivocado, si usted le da golpe usted no la quiere. Usted está acostumbrado a eso y usted también hembra. La primera orden de alejamiento, no le hicieron caso, le escondieron. No, no estamos juntos, ya suelta eso. Pasa otro problema, que en el segundo problema, él utiliza una arma de fuego y le tira par de tiros, no, no, no le pega. Ahí cae preso. Inmediatamente cae preso, el papá se querella, ¿verdad? El papá de ella le pone una querella a él, que le entró a tiro a, a su hija. Inmediatamente el diablo, repréndelo señor, hace su maniobra y convencen al viejo, al papá de ella, de que le quiten la querella después que le tiran un par de tiros. Le quitan la querella, vuelven a estar juntos, Óigame esto, el ministerio público vuelven a estar juntos miren donde, donde llegó la situación y ahora el papá se siente culpable no, usted es el culpable otra cosa también que agrego a la sociedad cuánto arete tiene este muchacho cuánto tatuaje ni uno un popi, un lentecito bonito que nadie lo señala él mira lo que hizo entonces, una sociedad que debemos nosotros enfrentar lo que tenemos los dedos de frente, enfrentar estas situaciones. Yo siempre le he dicho a mis amigos, los que se enamoran por el mondongo, como dicen popularmente aquí en Dominicana, que es por el estómago, que se enamoran, que hablen los problemas. Si usted descubre un cuerno, llame a Neto, llame a Villalona, llame a Men, háblelo, para que el diablo, mente vaga, sendero del demonio usted a un familiar, llame a su mamá, llame a fulano, me estoy bebiendo loco, fulana me hizo esto, háblelo, para que cualquier pensamiento maligno se le baraje en el nombre de Jesús, amén, amén. porque usted vaya de Villar, no, Villar no, y no, no, neto, espérate, que tú no puedes por el programa, tú no puedes darle ponerle la mano a esa muchacha, espérate, ahí yo salgo con la mente más limpia, si usted va donde es mí, no, espérate, mi hijo, que tú sabes que el cuartel se gasta unos cuartos y tú no lo tienes, la mamá tuya no lo tiene, pasa a olvidar esa mujer, vamos allí, se le olvida eso. O usted, mujer, si siente miedo, vaya a los programas. Venga aquí a los susurros. Me quiere matar en estos flores, Mario mío. Y vamos, intervenimos eso, donde quiera, háblelo. Porque van a acabar con todas las mujeres. Y estos hombres, inmediatamente, usted ve que la mujer está interesada en, su, en lo material. Usted, hombre, usted debe darse cuenta con los chelitos que usted lo quieren no, cada hombre sabe lo que una mujer necesita, la mujer no tiene que pedirle a los hombres la mujer que se respeta o el hombre que se respeta no espera que la mujer le pida olvídese de eso sea novia, sea mujer usted no puede esperar que una mujer le diga fulano pero dame mi peso que tengo que comprar algo no usted sabe como hombre que si usted se juntó con fulana, usted tiene amores. Usted sabe que usted cobró los 15. Dame esa caleta a fulana. Usted no está pagando. En las necesidades como hombre. Como si tú tienes que, que, que, que lavar un suerte. Eh, ah, ese suerte está sucio. Mami, ve, lávame ese suertecito. Es lo mismo. Ahora, hay muchas mujeres hoy en día también que son independientes. Que no esperan que el hombre eh, le dé mi peso para comprarse una chancleta porque trabajan. Yo aplaudo a esas mujeres. Pero se van a dejar matar, toita. Por estos hombres brutos. Que piensan con otra cosa. Si usted se siente amenazada, suerte ese hombre en banda. También las muchachitas que están con adultos mayores. Usted sabe que un señor de 70 años, y usted de 25, no me hable de eso, de que, que el amor no hay edad. Que usted sabe que usted no está atrás de ese viejo por, por el amor. Pues vaya al mercado y búsquese uno de esos que venden batatas y usted está enamorado de un viejo. ¿Verdad? No, lo que quiere quitarle los cuartos. ¿Por qué le quitan los cuartos al viejo? Ay, no, suéltame. Le ponen querella, le hacen de todo. Gracias, producción. ¿Eh? Ah, la, tar eh, more, la tarjeta no pasó, suéltame en banda, que tú me pones de relajo. Eso, eso es lo que andan buscando. Ahora, si estoy equivocado, usted me llama y me desmiente aquí en el aire. Debemos educarnos. Tanto el hombre como la mujer. Si esa mujer no lo quiere a usted, no es obligado porque es no hija suya. No es hija suya. Si esa mujer tiene otro, inmediatamente, póngase a orar y vaya a la iglesia. Busque de Dios, Dios, me estoy volviendo loco, le quiero entrar a a esa mujer, quítame eso de la mente. No hay nadie en este mundo y en el cielo que, que tenga más poder que Dios. Entonces usted la va a matar, vaya a la fortaleza, no es usted que va a coger el trote, porque si fuera usted solo, no es nada, es la mamá suya, el papá suyo, el padrato suyo, la madrata suya, los hijos suyos, y al hijo que usted le mate a su mamá, usted no es papá, más nunca en su vida. El hombre que le mató la mamá a cinco muchachitos, olvídese de eso, que usted no va a ser gente peso esos muchachos. Y en la escuela, cuando hay una actividad, que la mamá no vaya, no, porque la maté el papá. Me este papá soy yo preso. Pero piense eso antes de hacerlo. Ah, que fulano me está haciendo garanteo. Vaya ese día ahí. Ah, que fulano llegó a beber. Y yo, no, él, eh, llevámonos. Que llegó fulana. Para que no le alimente eso. Porque otra cosa, también se ponen a beber sin comer. Sin desayunar, a bebé amargado. Esa anemia se le revoltea y usted no ve a nadie. ¿Eh? Si Fulana llegó ahí, usted está enamorado de esa muerte todavía, muévase. Que hay 200.000 mil mujeres. Es mi opinión sobre este caso de, de, de Chantal, Miguel, Chantal Jiménez. Chantal Jiménez, muchachos, ¿qué tú vas a decir? Lamentablemente, muy doloroso. Una joven que estaba eh, eh, subiendo en las redes sociales, como Instagram y todo. Eh, con un futuro por delante, Villalona, que eso de cuerda. Como empresaria, Como locutora. Como empresaria, locutora. Eh, figura de las Gran, redes, sí. Un pinino que cualquiera de nosotros quisiera. ¿Me entiendes? Toda pena, nuestro país, criticado en el mundo entero por feminicidio, por todo esto bruto que hay. Es mi opinión sobre este caso. Mira, eh, pa, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice, y es claro, y lo hemos hablado aquí en el programa, la educación y la formación es lo más importante que hay que aplicar. Por desgracia, perdimos una generación en la cual no se aprovechó esta, esta, esta situación para prevenir eh, este tipo de hechos, y ahí tenemos los resultados. Chantal no ha sido la última, y antes, en esta semana pasada, ya en caso ya... Eh, directos en, en casos de, de sucesos, pues ha habido otros casos y lo hemos hablado durante mucho tiempo en el programa, la importancia de cambiar la situación social para que estas cosas no sigan ocurriendo. Porque cuando tú tienes a un hombre que dice que para los que aman con el corazón y el alma no existe la separación y lo y publica un mensaje antes de cometer el hecho, te está diciendo que hay una idea clara de que él cree que chantal era de su propiedad que era de su eh, posesión entonces por eso ocurre esto porque hay porque hay hombres que creen que las mujeres son de su propiedad y eso no puede ser así por más mala y por más eh, y por la por más acciones que haya hecho eso no justifica para agredir a una mujer eh, así que esta es la situación y es una pena que eh, haya ocurrido esto y lo peor de todo después de la muerte entonces en redes sociales, en los comentarios que se ha generado esto, porque esto ha sido viral, pues la sigan matando varias veces, diciendo, no, que, que eso no fue eh, agresión contra la mujer, que eso fue algo que ella hizo, que ella lo provocó, que hay que ver qué fue lo que hizo. No, no, no. Es un crimen que, por desgracia, no lo va a pagar aquí en la tierra. Ya después veremos. Eh, y es una pena que, pues, eh, se haya ido, eh, se, le, le hayan arrebatado la vida a Chantal Jiménez, por parte de Jensi Graciano, en un hecho que ha consternado al país, que los comentarios de Chedi y de Cristian Casablanca, que se han ido en una discusión, pues refleja el estado actual que ha dejado esta situación. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. A su orden. Buenas. Saludos. Sí, buena Está al aire. Sí, yo que yo quiero decir algo. Sí, adelante. Eh, aquí en este país estamos feos. Por el motivo que está de sinvergüenza. Están acabando con nuestro país, con, con las mujeres, con todo. Y entonces los sueltan. No, la cárcel es llena de hombres sinvergüenza. Que hay que hacer poner una ley que hay, que hay que escapar y los supatarle. Porque okay. ellos matan a la mujer y la sueltan. Y le matan. una ponen una... Uh -huh una fianza de mucho dinero y llama mató una perra y se fueron, siguen matando. La justicia tiene que ponerse fuerte en este país porque estamos feos para la foto. Así mismo eh Muchas gracias por la llamada. No, no, no, Otra no, no, cosa, eh, siguiendo con el, el, la parte que ella dijo de la justicia, eh, hay una cuestión importante. Para mí hubo una gran negligencia del Ministerio Público del Distrito. A ese Ministerio Público, esa parte de la unidad de violencia de género, ahí hay que investigarla porque es que no se puede, no se puede sinceramente. O sea, esto fue un fallo de la, del sistema judicial allá en la capital dominicana. Y creo que Miriam Germán y, los y el, el equipo que dirige el Ministerio Público Animal Nacional tiene que intervenir eso porque no es la primera vez que el Ministerio Público del Distrito hace algo que después lleva a este tipo de situaciones. Sí, mira eh, nos enteramos de este caso eh, el sábado en la tarde eh, muy lamentable de esta muchacha y más por la vía que fue verdad de, de, en feminicidio de una persona que no tuvo el valor de, de verdad de tener una de vivir su vida eh, rehacer su vida con otra persona entonces es un problema cuando las mujeres le dan eh, ese demasi, demasiado como que se dice eh, le dan demasiada confianza al hombre, le dan, dema, dema, le dan larga las cosas, le dan pero larga buenas. las cosas. Yo traigo la, la llave. Buenas. buenas. Adelante. <risa> ¿Para que esto se aplaque de tanto clima y cosas con las mujeres? Tienes que, que bajar el volumen de se la se televisión. Prensa, prensa y yo no la llave. Sí, pero si se mata, ¿qué hacemos? No, meten me al hombre preso. Está muerto el hombre, pero, pero que está muerto sí, pero un tiro. El hombre dio un tiro, señores. Entonces, eh, imagínate, es muy lamentable esta muchacha que iba subiendo en las redes sociales, eh, joven, una muchacha de 25 años iba subiendo en las redes, ya estaba de panelista en algunos programas, participaba en uno de los en uno de los shows importantes de YouTube de este, de este país, como es el show de Carlos Durán. Eh, imagínate, entonces muy lamentable. Este, este, este, este tipo de hombre. Entonces lo más lamentable es que el hombre ya había estado preso por agresión, sí. por tirarle tiro Entonces, eh, eh, ¿dónde está la justicia de este país con, con ese tipo de personas? Porque si es un, un, un altito urbano de eso, le hacen un show mediático, van y lo buscan preso y le, y le sin saber le cantan medidas de cohesión que ya tú sabes y le botan la llave pero Si eso es Chantal Medina, que era figura pública, imagínate. Sí, pero tú sabes que ella era figura pública, pero no era una figura pública que todavía no había explotado. O sea, ella era una chamaquita como nosotros. Vamos a ser reales, real, Villalona, porque tú sabes que en este país las personas se, se viraliza y se vuelve famosa después de muerto. Ella tenía 40 mil seguidores y después que se murió subió 80. Este país más raro. Y después que tú te mueres, te van a seguir. Sí. Dios no lo quiera, un no, no, no, me, voy a poner, no, no, no me gusta poner, no, compararnos nosotros con ese tipo de cosas, pero Dios no lo quiera, muere una persona como nosotros que esté emprendiendo en este camino que son poco conocidos quizá local y ahorita lo sabe el país entero mira el caso de Joe me entiende que eso fue. entonces ella era una figura que estaba estaba emprendiendo me entiende ya acá ya estaba dejándose ver ese tipo de cosas y en, en un tiempo ya se iba a destacar pero lamentablemente eh, vino este muchacho de su pareja con problemas eh, de, de, de ese, esos problemas que tienen algunos hombres de que cree que parieron a las mujeres que le dan golpe la familia de, de, ese, de ese tipo de mujeres tienen que poner mano dura las mujeres que tienen hermano ese tipo de cosas no dejen que abusen de su familia no la le quite la primera querella. trompa la primera trompa vaya va, vaya y, y explota. No, no le quite querella déle una pela de una vez una hermana mía le pone la hermana yo gra yo papá dios no me dio hermana a mí yo no sé por algo de la vida de no dio hermana porque a mí el que yo sepa que le puso la mano una hermana, y, y si mañana yo tengo eso tiene que pensarlo dos veces, porque yo entonces ahí, para que, pa, pa que haga velorio en mi casa, que haga en la de otro, porque que es, es un problema. Mira cómo viene este, este muchacho y le quita la vida. Usted no parió a esa muchacha. Entonces, viene Chedi, la ex comediante. Eso yo no sé qué fue lo que dijo Chedi, pero yo no la sigo ni me interesa. Pero yo no, no estoy <risa> entendiendo. No, no fue, la, la, fue la... La casa blanca y Chedi, yo, no lo, yo, yo no lo he entendido todavía. <risa> yo lo no, tomo... no, porque él está diciendo una verdad. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Chedi? ¿Qué dijo Cristian no, no, Para yo entender. Pa Cristian no, no dice eso. que en este país, lamentablemente, las, algunas mujeres tienen poco conocimiento. O sea, se van a la vanidad. Uh -huh. Entonces Chedi vino y metió la cuchara. ¿Qué dijo Chedi ahora? ¿Lo presentaron ahí? Sí, Chedi? lo tenemos por aquí. Dice Chedi, eh, Cristian, no pierdas tu... Bueno, primero... Eh, Chedi le eh, Christian le respondió a Chedi diciendo que le adora con el ama, pero que no puede ganarle en el tema, porque su capacidad de nivel dio 5.0. Ustedes saben, Christian casablanca creyéndose, creyéndose lo último del mundo, algo propio de él. Y entonces Christian dice que no pierda su tiempo forzando con su capacidad y con la mente de los borregos, llevando una vida trabajando duro, sin, dice ella, sin necesitar un hombre rico. Mi vida es un libro abierto y los hechos están ahí. Yo apoyo a Tania porque es cierto que no debes buscar a alguien que te atrase, pero atrase no su familia ni amigos que la atrasen. Dice ella que nunca ha tenido hombres ricos, bueno, que no por nada en su contra y que le ha tocado hombres luchadores al igual que ella. Que el truco de sacar las cosas, las cosas de contexto y jugar con la mente de algunos, eso está quemado, dice ella. Acuérdate que yo no soy Tania, que se queda callada para evitar conflictos y que tiene mucho para devolver y necesita mucho B2, mucho Fosbo B12 valga la publicidad para debatir con él con ella dice Cas eh, Chedi a Cristian Casablanca bueno lío siempre eh, Chedi se mete lo que no lo que no le incumbe eh, lo que ya. no le lleva ella, ella. no sé de dónde ya saltó con eso que se publicara y